La culpa tiene su lógica, tiene su estructura, tiene su manera de funcionar que podemos analizar y desmantelar. ¿Y cómo funciona la culpa? La culpa toma como su objeto de enfoque alguna acción, algún error, alguna falta, y toma esta falta y la convierta en toda una identidad. Ya no nos, ya no sentimos una separación entre un error, una falta y la persona que somos. Algo que hicimos en cierto contexto, superado por ciertas emociones, apoyados por ciertos pensamientos, con ciertos disparos algo que hicimos en aquel momento, en aquel contexto, que ya pasó, que ahora estamos mirando esta acción y ya no nos parece tan adecuado, ya no nos parece la mejor decisión, en este momento la persona que somos no hubiera hecho esto y aún así yo soy esto. Eso es muy obviamente equivocado, ¿verdad? porque no eres ya. Cuando miramos un error o cuando miramos una acción que en otra configuración interna nos pareció la cosa que hay que hacer, ahora parece algo que jamás hay que hacer, que ojalá no lo hubiera hecho, en ese momento definitivamente no lo haría hemos cambiado, no somos lo mismo. Pero culpa nos mantiene estancado en este momento, no reconociendo que muchas cosas han cambiado, dentro de nosotros la configuración presente en el momento actual es distinta. No vemos nada de esto, tomamos un aspecto un elemento de toda nuestra biografía y hacemos que este elemento tenga que representar la totalidad de lo que somos. Y esto es ignorancia. En el budismo la ignorancia es que cuando tomas una parte y piensas que es la totalidad de la cosa, una acción hecha en un momento, una falta que surgió en ciertas condiciones. No me marca, no marca la totalidad de lo que soy. Y con culpa, lo curioso es que la culpa es una mentira que se auto -revela. Tú la persona observando tu conducta y designando la mala, no eres la misma persona que lo hizo. Porque en los momentos que hacemos acciones dañinas, robando, traicionando, lo que sea, diciendo mentiras, diciendo groserías, es porque nos, vemos, nos parece lo adecuado, lo correcto, lo que hay que hacer, lo que queremos hacer. Y cuando sentimos culpa es, esto no es lo que queremos hacer, ya somos diferentes, no somos esta persona y aquí otra vez regresamos a tener una visión mucho más realista de lo que somos. Somos muy complejos, no hay un momento en nuestra vida que puede representar la totalidad de nuestra vida, aun cometiendo acciones muy, muy fuertes. Esto no puede marcar la totalidad de lo que somos, porque siempre somos mucho más.